Hola, vamos a ver si os puedo explicar de un modo sencillo qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando se somete o es atacado por un agente infeccioso. Lo primero que tenemos que pensar es que la piel y todas las mucosas que recubren nuestro cuerpo, la de los ojos, la digestiva, la respiratoria, la genital y la urinaria, hacen un exterior y un interior de nuestro cuerpo. Sería como una empalizada como la que estamos viendo aquí, de células muy fuertemente unidas. Imaginad una pared de ladrillos y el cemento es una unión entre los ladrillos y esto hace de barrera física entre el exterior y el interior. Pero además de ser una barrera física, es una barrera inhóspita para los microbios porque tiene un pH ácido, la piel tiene un pH 5,5 y esto hace que no pueda crecer cualquier microorganismo y además secretamos sustancias que los matan, como por ejemplo en la lágrima tenemos una sustancia que se llama lisocima, es un auténtico antibiótico que mata bacterias. Pero además de ser una barrera física y una barrera química, es una barrera biológica, porque lo que os estoy enseñando en el fondo no es cierto. La piel realmente y las mucosas están recubiertas por microbios, normalmente bacterias y virus, que son beneficiosos, que no solo no nos hacen ningún daño, sino que nos aportan cuestiones de salud. Hay más de 500 especies de bacterias distintas en el intestino y Convivimos con ellas todos los días sin ningún problema y nos aprovechamos de ello de ellas. ¿Pero qué pasa? ¿Esta piel es intacta pero se puede romper? Pues sí, imaginaos que os cepilláis los dientes muy fuerte y nos hacemos una herida. Imaginaos que vamos andando descalzos en verano, nos clavamos un clavo en la planta del pie. Imaginad que tomamos un alimento un poco ácido, nos hacemos una ulcerita en el estómago. Esta barrera se rompe, ¿no? se puede romper. Con lo cual el microorganismo puede llegar a nuestras células. Vamos a representar el microorganismo como un virus, el coronavirus en concreto, que está siendo tan famoso estos años últimos, y eh, tiene una serie de proteínas en su estructura, eh, alguna de las cuales es reconocida por alguna proteína también de nuestras células. Esto es lo que llaman la llave y su inclusión en la cerradura, de modo que esta proteína que hemos representado aquí roja, la famosa proteína spike, espiga o S, entraría en este receptor rojo de nuestras células permitiendo que se abrieran y que el virus entrara en su interior. Así que hemos saltado el nivel 1, las barreras, y tenemos la infección. ¿Qué es lo que se pone en marcha ahora en nuestras defensas? Es lo que llamamos el nivel 2. Son soldados de asalto, son tropas que no están especialmente entrenadas. Es la inmunidad natural o innata. Aquí tenemos soldados, como se decía, que van a intentar matar esta célula. De hecho, una de las cosas que pueden hacer es inyectar en esta célula sustancias para deshacerla. ¿Qué tipo de células o de mecanismos están en esta inmunidad natural? Pues tenemos las, los linfocitos o células, natural killer, tenemos los fagocitos, células que se comen todo. ¿Y qué pasa en esta célula una vez que han actuado y ha deshecho lo que tiene en su interior? Bueno, pues van a pasar varias cosas. Lo primero es que va a emitir señales de ayuda, señales de socorro. Estas señales son eh, lo que se llaman moléculas, citocinas, que llevan información. Llevan distinta información. ¿Y a quién van a llamar? Pues van a llamar a las tropas de élite, a este nivel tercero de las defensas, que son las defensas más especializadas y que están controladas por los linfocitos T cooperadores que son los auténticos maestros de ceremonias. Estos linfocitos son los que van a ser llamados. ¿Qué es lo que van a ver estos linfocitos en estas células? Pues muy sencillo, van a ver trozos de este agente infeccioso. Van a ver trozos. ¿Y cómo los van a ver? Pues los van a ver en unas proteínas que tenemos en nuestras células y que tienen agujeritos, huecos, y les enseñan estos trozos del agente microbiano, aquí veis que le enseña trozos verdes, azules, amarillos y rojos, todos los trozos del agente microbiano y esto es lo que van a ver las células que controlan todo el nivel 3, el nivel de élite que son los linfocitos T cooperadores, en función de lo que estén viendo van a decidir lo que le interesa más a esta respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que le puede interesar más? Pues nos puede interesar mmm, que esta célula infectada se muera. En este caso, lo que van a mandar a la zona son otras células T asesinas. Ya no son linfocitos naturales, son linfocitos entrenados, muy especializados en matar esta célula infectada. Células T asesinas. Esto es una de las cuestiones inmediatas que puede hacer nuestra inmunidad de mayor nivel de élite. ¿Pero es solamente esto? No, también a veces lo que puede interesar es producir anticuerpos. Los anticuerpos son estas sustancias en forma de Y, son proteínas muy complejas, lo que nos interesa saber es que tienen esta forma de Y y que cada uno de sus extremos reconoce una sustancia de los microorganismos que nos infectan. De hecho, los podemos representar, mucho más sencillos, los anticuerpos con esta estructura donde tienen dos zonas de contacto con el antígeno este anticuerpo que lo hemos sacado en rojo reconocería por lo tanto la proteína roja Así que frente a esta infección el linfocito T cooperador toma decisiones, manda señales de nuevo estas señales solubles son las famosas citocinas transformadoras, transportadoras de la información y con estas señales le dice a nuestro sistema inmunitario que tiene que producir anticuerpos. Esto hace que la célula que tiene que producir los anticuerpos, que son los linfocitos B, se activen. Como veis, tiene un anticuerpo en su superficie y va a producir anticuerpos frente a todas las cosas que le están enseñando de este virus. Así que tendremos anticuerpos rojos, anticuerpos azules, anticuerpos verdes y anticuerpos amarillos y van a dar respuesta a las distintas piezas de este virus. Van a bloquear las distintas proteínas del virus original, la amarilla, por lo tanto reconocería solamente la proteína amarilla. Eh, ¿Estos anticuerpos son siempre igual en nuestro sistema inmunitario? No. En primer lugar, se producen unos anticuerpos más de primera línea, más rápidos, que son las llamadas inmunoglobulinas M. Estas inmunoglobulinas M, en este caso la que hemos puesto es reconocería la proteína verde, van a estar actuando durante dos semanas después de la infección y luego a nuestro sistema le interesa que cambiemos esta inmunoglobulina por otra un poco más madura, un poco más eh, eficiente biológicamente y que tiene muchas más funciones frente a la infección y estas son las inmunoglobulinas G que son de la misma familia de los anticuerpos entonces lo que hace es que le cambia al cuerpo al anticuerpo pero vamos a seguir reconociendo exactamente el mismo microorganismo como veis lo que estoy haciendo es simplemente cambiarle los brazos y pasamos a otro cuerpo de la inmunoglobulina G mucho más eficaz que va a reconocer exactamente igual el, en este caso la pieza verde así que en resumen lo que ha pasado es que se produce en primera instancia una inmunoglobulina muy, muy buena, pero es de las primeras respuestas, de los primeros días, dos semanas, y luego esta inmunoglobulina cambia, y sin cambiar su especificidad, va dirigida frente al mismo patógeno, se produce la inmunoglobulina G. Y hasta aquí el resumen de cómo funciona nuestro sistema inmunitario cuando tenemos una infección.